¿Qué tal amigos? Al día nos encontramos desde las oficinas de Colina de los Recuerdos, lugar donde se está llevando a cabo el proyecto Bebés al Cielo. Nos encontramos aquí con los representantes con quienes vamos a dialogar. Bienvenido licenciado. Cuéntenos sobre el evento que se va a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la apertura para informar de este evento que realmente es muy importante para la ciudad de Quevedo y toda su comunidad. El proyecto Bebés al Cielo es un proyecto que nace en la arquidiócesis de Quito, como una respuesta a la necesidad que tenemos nosotros de atender eh, sucesos diarios, como por ejemplo la vida interrumpida de los niños en gestación, y también niños que nacen y que luego son abandonados por sus padres de manera desaprensiva en cartones, envueltos en plástico y que pierden la vida. El Monseñor Danilo Echeverría, conjuntamente con miembros de la Comisión de la Vida y la Familia en la Arquidiócesis de Quito, con don eh, Javier Salazar, han tomado esta iniciativa para que se haga a nivel nacional la sepultura de los niños que en su debido momento han sido encontrados en diferentes lugares del país. En Quito ya se hizo la sepultura de 93 de estos cuerpecitos de niños abandonados que una vez que son encontrados son depositados en medicina legal o depositados en los centros forenses para la investigación criminal porque al tratarse de seres humanos ameritan una investigación criminal. Pasa el tiempo y luego los cuerpos como no están identificados, no tienen un familiar, permanecen en, en los centros forenses. Hay que darle sepultura porque es un mandato de misericordia cristiana de sepultar a los muertos. En Quito se sepultaron ya en el evento primario de esta naturaleza 93 niños. Quevedo, en la ciudad más grande del país, también tiene este tipo de niños en la morgue, en el centro forense. Aquí tenemos ocho, seis en etapa de gestación, niños que tendrían tres, cuatro meses de gestación y dos cuerpos prácticamente ya en etapa de nacimiento que van a ser sepultados. El padre Vicente López, que es miembro de la Comisión de la Familia en la diócesis de babahoyo recibió la comunicación de Quito para esta gestión en Quevedo. Inmediatamente él, con su equipo de pastoral parroquial de la Iglesia Santísima Trinidad, ha tomado la iniciativa para conversar con empresarios como don Marco Calderón Calderón, responsable principal de cementerios Colín de los Recuerdos, para que puedan brindar un espacio para este evento. Una apertura maravillosa, una apertura muy humana, muy solidaria de marco Drón, permitió que esto tenga ya prácticamente una realización maravillosa. Pero quiero que escuchen al Padre Vicente López, que nos un poquito de manera resumida, cuál es la iniciativa de la Iglesia Católica, de este Comité, este Grupo de Comisión de la Vida y la Familia, para este evento. Padre Vicente, por favor. Ya desde hace algún tiempo, y más todavía con las leyes que existen, el problema del aborto se ha agudizado y... Estos eventos suceden en, todos los, en todas las ciudades de nuestro país. La iglesia no puede estar ajena a este acontecimiento. En primer lugar, en prevención, tratando de indicar a los jóvenes el cuidado y sobre todo el trabajar en la pureza hasta que es en la castidad, hasta que ellos puedan casarse y, y puedan tener la posibilidad de tener un hijo. No haya estos abortos no deseados, entre comillas, como se dicen, sino, eh, perdón, estos, eh, estos nacimientos, embarazos no deseados, sino que puedan tranquilamente desarrollarse como todos queremos. Entonces, eh, en la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuando Monseñor Danilo era el encargado de esta comisión, ya se trabajó en esto, incluso en Quito hay... Eh, un caravana para la vida se llama, es como un furgón donde se van a los barrios se hace prevención o sea, eh, películas para que sepan cómo viene un niño al mundo eh, como hace un festival, hace para que niños y jóvenes intervengan y ellos tomen conciencia de, de este problema que existe ¿no? entonces es eso, eh, cumplir uno de los deberes de caridad de las obras de misericordia que es dar sepultura a los muertos y este don Marcos Calderón eh, ha acogido favorablemente y generosamente este proyecto y por eso estamos aquí. ¿no? Vamos a. Gracias, padre Vicente. Gracias a los medios de comunicación que están aquí presentes, que nos honran con su visita aquí en Manila Eventos. En realidad, el, este acontecimiento muy bien planteado por la arquidiócesis a través de, del padre Vicente y de nuestro distinguido amigo eh, Evaristo Acebo, tiene la acogida en nuestro local como es el Camposanto Colina de los Recuerdos para realizar de inmediato la construcción de unas bóvedas pequeñas y proceder en los próximos días a la sepultura de, de los niños que son de un programa que se llama Bebé. Niños del Cielo. Este programa ha tenido nuestra acogida porque es un asunto completamente humanitario. Usted sabe que, ustedes saben que estos niños de aborto o de interrumpir la vida de ellos, no tiene la responsabilidad de, inicial de que los padres quieran hacer una sepultura porque han sido abandonados y han sido recogidos en diferentes sitios de las ciudades por personas caritativas y por instituciones también muy valiosas humanitariamente para proceder a que legalmente se sepulten a estos niños de, que han sido objeto de, de interrumpir sus vidas y otros niños que no lograron conocer la vida, el mundo. Estamos de acuerdo. En los próximos días se va a proceder a la inauguración y sepultura de, de este sitio que va a ser un lugar muy predominante eh, dentro de nuestro camposanto porque tiene nuestra acogida y nuestros sentimientos profundos de solidaridad. Este, bien, este, verá, este evento tiene obviamente un costo, ¿no? Porque la sepultura tiene un costo, pero ya, como lo decía Don Marcos, muy gentilmente es la empresa del cementerio que no recuerdo, dona la, la, las bóvedas. Ahora, los féretros para los niños han sido ya padrinados los ocho y cada padrino hace la confección de, de las cajitas, ya están confeccionadas incluso, costan 30 dólares cada una. Esas tendremos que entregarlas el día 26 de julio en, en el Departamento de Medicina Legal en Quevedo, porque ellos tienen que hacer una codificación de los restos y cada uno de los cofrecitos para estadísticas de la misma policía criminalística. Y el día 28, el día jueves 28 a las 10 de la mañana será la ceremonia de sepultura en el cementerio Colina de los Recuerdos. ¿no? Esto es un evento que hemos conversado con don Marco, el padre Vicente, que quisiéramos que no se repita nunca más, para que los niños tengan derecho a nacer, a vivir, a crecer. De allí que eh, se invita a la ciudadanía, a todos a padres de familia, a los estudiantes, quisiéramos que fueran los estudiantes de las universidades, estudiantes de medicina, estudiantes de ingeniería, todos los estudiantes de Quevedo, a este evento donde queremos hacer conciencia, reitero, para que esto nunca más tengamos que recurrir a buscar espacios para sepultar niños que no tuvieron la oportunidad de nacer. No, En Quevedo tenemos ocho, como les decía inicialmente, y ellos van a ser sepultados el día 28 de julio. ¿Alguna pregunta? Todo, globos blancos, eh, decoraciones, luego a la bóveda habrá que hacerle mantenimiento. Vamos a hacer un pedido a la ciudadanía para ver si hacemos elaborar un monumento a, al no nacido, ¿no? para que se pueda exponer ahí, como decía Don Marco, tener un lugar preponderante en, en Colina de los Recuerdos que también será un incentivo a la vida, ¿no? porque el cementerio es prácticamente comenzar a vivir. Entonces va a haber un eh, Dios mediante un, un monumento allí maravilloso, de recordatorio perenne, él ha dicho que la empresa de cementerio, que no recuerdo, será a cargo del mantenimiento de las tumbas. La gente quiere ir ahí y depositar sus flores, su, su, sus cariños, sus ofrendas a los niños. Y el día 28 quisiéramos que la gente vaya vestidas todos con camiseta blanca, camisa blanca, en señal de pureza por estos niños que merecen eso, por lo menos, de, ya que no pudieron hacer, por lo menos el reconocimiento de los que estamos vivos. Bien, el evento comienza prácticamente el día 26 con la entrega de los cofres. Luego el día 28 nos entregarán los cofres en las, en las puertas de medicina legal. Ahí tendremos una, un carrito decorado para el evento, en ese carrito con custodia policial porque hay una cadena de custodia de estos cuerpos. Vendremos por las calles de Quevedo hasta el cementerio con los recuerdos en una especie de procesión bonita y allí haremos una, una misa solemne con el Padre Vicente López, también con Monseñor Esquiper Yanes, ojalá pueda acompañarnos, y daremos la sepultura a los restos. Reiteramos quienes hacemos la pastoral de la Iglesia de la Santísima Trinidad, de la diócesis de Baboyo a don Marcos Calderón, a su familia, en nuestro agradecimiento por ese eterno corazón amplio para estas obras solidarias. Si ustedes no fuera posible, esto don Marcos, le quedamos eternamente agradecidos, y Dios sabrá recompensar todo eso. No. Eh, sí, hay que en primer, en primer lugar orar mucho para que esto no suceda ¿no? Eh, decía mi amigo Evaristo, dice Ojalá que sean los últimos ocho niños que vayan ahí Pero desgraciadamente sabemos que esto puede ocurrir en cualquier momento eh, Aquí la pregunta que usted hizo antes es muy importante ¿no? ¿Cómo vamos a difundir? Tenemos que a los otros sacerdotes de las distintas parroquias eh, invitarlos también para que en las misas inviten a los feligreses para que vayan ese día. no. Monseñor ya sabe porque no podemos hacer una cosa sin que él lo sepa y entonces incluso le hemos hecho una primera invitación y ahora como va a estar aquí en Quevedo por algún motivo que tiene que estar, entonces más tarde, eh, Dios mediante, voy a estar con él. Y ahí le haré de nuevo la invitación, ya indicándole la hora y la fecha.